cheque número 2000 de esta estrategia de créditos contigo de lo que va de la administración. Quiero recordarle a los medios de comunicación que se inició este proyecto el año pasado, se hizo una bolsa junto con banca firme de 25 millones, fue un gran éxito porque como mujeres como estrella solicitaron este crédito y pagaron 95, 99%, es decir, cumpliendo sin ningún, sin ningún momento de mora. Este tipo de créditos hay que recordar que el gobierno de la ciudad paga ¿sí? los intereses, los beneficiarios pagan el capital y en este año iniciamos con una bolsa de 75 millones de pesos y esta es la entrega del crédito número 2000 y por eso es también importante anunciar y decir que aún sigue habiendo posibilidades de quienes quienes han sido beneficiados de solicitarlo y pueden hacerlo al teléfono 22 23 09 4600 extensión 7057 en la página del ayuntamiento pueblacapital.gov.mx o en banca firme en sus oficinas o al teléfono 22 22 23 Reitero, venimos a entregar el crédito número 2000, estamos de fiesta aquí con Estrella en una panería y hay todavía créditos disponibles, una bolsa de 75 millones de pesos para este año.